del día, señores, usted sabe que ayer hablamos sobre la suspensión que le pasó al cronista deportivo eh, Franklin Mirabal y yo voy a decir algo que yo sé que mis compañeros no estarán de acuerdo, pero yo en particular quiero decirlo porque la comunicación cambió y como la comunicación cambió personas como Franklin Mirabal entendieron eso. Señores, muchas personas estaban... Eh, hablando en las redes sociales que si Franklin va a ser animador, eh, digo, perdón, el narrador de, del juego de oro, de las águilas, y él dice que, señores, esas boletas se vendieron ya. Yo creo que no, no queda boleta. Y si quedan boletas de mercado negro, y ustedes saben, se imaginan el precio de esa boleta. El super gol. Eso está sumamente vendido, vendido, vendido. Hoy todo el mundo va a ver ese partido. Hoy todo el mundo eh, quiere ir para el Estadio Quisqueya. Eh, apoyar a las águilas o, a o Licey. ahora yo entiendo mi opinión que franklin no podía faltar hoy al partido franklin le pone a ese, a esa narración aunque usted se quille o no se quille le pone sabor le pone, le pone a esa narración, le pone picante. tú o sabes, le pone... Eh, el extra que necesita. El extra. Y le sí. sube los ánimos. A los le sube los ánimos a la fanaticada. Si usted es las águilas y usted tiene que le está haciendo su cuerda, no importa, usted se, usted se siente mejor. Porque quiere está loco que Franklin pierda, como pasó el año pasado, o creo yo, el otro que cuando perdió, que Franklin... ¿Ustedes se acuerdan del video? Que se ve como Franklin a lo lejos, sí. así. Que se ve triste. Y él va agradeciendo. Usted le hizo bullying a Franklin porque usted quería hacerle bullying a Franklin porque perdió. Entonces, hoy Franklin Mirabar, que me dicen que sí, Junior Matrillé dijo en su programa de deporte, que sí, que Franklin Mirabar va a ser narrador del partido de hoy. Pero yo creo que eso está bien porque a la liga le conviene ese ese tipo, ese tipo estilo y de la narración. falta de respeto. ¿Eh? Pero que ya él pidió perdón, Néstor. No, que no, que que no es suficiente. Pero que ya es una ley. ley es pues, no, no. que es una ley. no Néstor, lo que tiene que cumplir. Néstor, déjame aclararte. Él va a narrar porque ¿Qué? él apeló, sí, él a, apeló la a, la a la sentencia que le dieron a la liga. Entonces, en lo que se conoce eh, la apelación, él puede ir trabajando. Ah, es por eso. Y, lo contrario, él, no y le lo va a sumar nada. a la liga esa narración de Franklin hoy. Pero eh, ¿por qué era? ¿Por la falta de respeto? Por, por, lo, 25, por lo que dijo el doctor pesito. que no estuvo. No, no, no. no y, y Fue muy chingo. Tenía que poner un pesito. millón. Ah, no, no, yo quería. Eso sí es verdad. Un millón. pues 25 100, mil pesos. Dos mil pesos dieron darle a Franklin. Ahora, yo lo que entiendo Pero espérate, que espérate, esa narración espérate, de hoy eh. le suma. Franklin le suma hoy. Si a los peloteros son los que ganan millones. La máxima de 50 mil, ¿por qué a él hay que ponerle 100? No, es sea, algo sí, personal sí, que tú sí, llevas cuando sí. no, no, Porque un es una franquicia muy muy importante que es la del O'Toro y creo que una falta de respeto. Yo ahí lo entiendo. Ahora, yo lo que entiendo es que la Liga hoy no podía dejar a Franklin fuera no, de la narración. No, tú estás hablando, está hablando mal. No, no, no, mira, no, no, no lo oye, podía dejar ahí. Escucha, uno que Tenía tiene que, que, que estar cumplir. ahí. Si él si no estaba, gané. bajaban 300. Iba a estar aburrida. Oye más, si Franklin no narraba vende. hoy, iba a estar aburrida la narración. Sí. Y no se iba a vender boletas porque él no fue verdad. Pero iba a estar aburrida. A ellos les interesa Estamos que venda. Estamos hablando vendan. de la televisión sí. que es pero, la que dejamos fuera. Pero lo que le interesa, lo que le interesa a ellos es que se vendan las boletas. Lo dije en mi Facebook y me comien. Hay un que me comió. <risas> pero Eso lo digo mal. hoy aquí en el programa. Franklin Mirabal le va a dar la chispa a esa narración de hoy. Y si Franklin no está hoy en la narración, va a estar aburrida el, el, el, el partido. Eso le da emoción. A va, a llover, va a llover, va no a llover. Llover no, Neto. que le va a sumar? Óyeme, eso le va a sumar, eh, eh, eh, una, tenía que ¿tú tenía que Fue la temporada emoción? entera, la temporada entera tenían que suspenderlo. No, eh, no, no, Neto, no, no, no, no. No, no. el equipo está haciendo entera. su trabajo bien. No, oh. ¿Por claro, pero no me diga que está haciendo bien Él Está sí, haciendo trabajo no bien, pero que ahí ánimo es que tú su me equipo? la a mí, ahí es que tú me la monta. ¿Por toda? qué no está haciendo su trabajo bien? No, Por, por, ¿por, por, qué no sancionan? por, ¿Por irrespetuoso, por darle respeto Eso no tiene que ver con nada, después yo hablo, después yo hablo, yo No, no, yo Dime Neto dime. ¿Por qué lo sancionan? okay por lo que él dijo de los toros en el programa hecho de mediodía. Hay una ley que lo avala eso, que lo puede sancionar. Pero dime no. pero, pero sí o no. Pero pero no sí, sí, Ya no la ley que cumplirla, sencillamente. Sí. Sí, Ahora, tú querías que lo sancionaran durante eh, la liga. Es eh, que es muy irrespetuoso. No, en no porque él pidió perdón. No, es que eso es con perdón, un perdón, perdón no basta. O se debe con con el, ser más no, no, amor, no se perdón. equivocan. No, porque ustedes son, ustedes son Ellos se equivocan porque no claro, porque nadie se equivoca, mira. La liga tiene sus reglas. Y la liga No está haciendo nada fuera de la ley para eso reglas. Oye, Néstor, las sanciones van desde el factor económico hasta cárcel señores en parte del no importa porque puede él, una persona puede equivocarse y él pidió perdón y mandó una carta a los y pidió perdón está bien pero no puedo no, entonces, decir que no que debió de sancionarlo por la liga por, por hay el, por que hacer un ejemplo hay que hacer un, un, un ejemplo hay que, que hacer un ejemplo equipo, hay que hacer un gigantes, ejemplo porque él no águila. puede estarse llevando de las emociones aquí hubieron peloteros siempre. Siempre. que le partieron cabeza fanático y de todo en los sí, gigantes a un niño lo partieron sí. hicieron de y todo no hizo nada, y qué hizo la liga la liga lo hizo oye pero que grave. ese niño fue en el terreno del juego Fue jugando una pelota No, fue el... jugando, es él un era error. No, no, pues es un error, el, el punto está Que él pidió perdón nosotros yo nos equivocamos. Hablando, ahora que estamos 14 de febrero pidiendo Neto, perdón. Neto, pero la gente se equivoca, Neto. Una gente se equivoca. Él no se equivoca. Él no se equivoca. Él no se Él se deja llevar por pues la liga. Yo ira, te voy a decir esto y mañana te voy a tú, pedir pero, perdón. No, ahorita es media hora, perdón. Es que tú puedes pedir la, perdón. La liga debió ser madrática. Pero que, pero, pero, pero, pero, mi amor, pero, mi amor. Liz, tú no estabas en el PLD con la gente de Danilo y tú no sentías que Danilo estaba bien. ¿Cuándo? Nunca. Pero tú acababas Danilo. Claro, todo el tiempo. Ah, ah, sí, Hoy ahora, tiempo tiempo. ahora, ay, no, ay, todo, todo el tiempo ya he que todo tú el tiempo entonces he reconociste Tú reconociste que Dalí Limo te vas robando. Reconocí, no, lo he hecho entonces, todo el tiempo. Entonces, esos son errores. Me dices, compañeros, lo saben, ¿Eh? yo no soy doble moral. Eh, vamos yo a buscar las publicaciones de ella de aquella sí, época. A ver cuáles eran ¿eh? los comentarios los videos. Búsquenla, ¿Eh? Igual que Neto, Neto se ha equivocado. Todos <ríe> hemos equivocado, señores. <ríe> no me hablo no de sé, eso. Si Frank se equivocó, ay, en grande liga. Señores, mire, ese juego no va a caer grande liga. En o sea, grandes ligas no ve un estadio ahí por un buen tiempo de grandes <risa> Pero él está dando sabor, señores, sabor, sabor. Voy a grandes ligas, qué sabor eh, le ha dado. Eh, ¿le da? Aquí es que le gustan las lambes, Franklin. Tío. Está haciendo un buen trabajo, así mismo que se ha animado eh, a su equipo. Él sí promueve que siga ofendiendo a los no, no, equipos no, no, no, no. y no. la franquicia. No, no, no. Eso es lo Atención, que está diciendo. Marco. Atención, Marta. Atención, Villalona, por ese título. A él sí. Título que apoya a la rastrería de no, Mirabal. Yo lo que digo es que si él hizo un cometió un error, pidió perdón. Ya. Ahora no, y los vamos a quitarlo. Hay que bueno. quitarlo. Por sancionaron. Ya que quitarlo, por eso no hay que quitarlo. Porque tú estás diciendo como que el juego no se va a dar. No, que él le da, que él, que él no podía se van a quemar hoy. en candela, lo no, no, él no podía faltar en el partido. ¿Y por qué de no? ¿Por qué él no? Podía no ¿Por qué no? porque él le suma? Porque es que no puede faltar un pelotero de eso que están ahí. A la narración del liceo. Ah, pues a él, le suma. Ah, a él. Claro que sí le suma. Señores, es ahí sé, ahí señores, ahí señores ahí escuchen ahí qué maldita narración. ¿Qué, qué, qué no? Pero que eso le damos. Es que ese es el problema. Vamos a venir con la misma narración aburrida. Hay gente que se duermen con la narración. Hay gente que ve en un partido nueve claro, no fue y él, él, nadie, él, nadie lo quitó a él, él mismo. Él fue que narración ofendiendo a otro, otro, otro pues, ya a ver, si Está apoyando a está mal, está pues, que. ¿Cuándo, ah, ¿cuándo pues, Franklin ha ofendido en una narración? A los Toro. Eh, no, él lo hizo en un programa, no en la narración. Peor aún. Ve, ve lo que te digo. Ustedes a veces no son objetivos. Franklin nunca ha ofendido a nadie en la narración. Franklin, la narración, lo que le da Señores, si se no a Señores, sí, Franklin lo da hoy, no, no se va a dar el juego del Mira, muchachos. ¿Qué le aporta hoy a la narración. Franklin va, Claro, claro, me ha eh, dicho que no. Franklin, mira, va, le va claro, a Pero se va a dar igualito muchísimo. con ellos si él, se va a dar igualito. Pero va a estar más emocionante. Por, por la narración, que de después de esto, tienes que cambiar la sanción. Eh, me tengo que preso. Papi, mira, va, por el, por el, lista por el del año. una pregunta, neta, primero. ¿Y, me, por, me, y me por, ya, por qué Lise lo sigue nombrando? Porque dinero, le Deja de mi dinero. Deja de deja dinero. De o sea, el, el, el lo que Yo no estoy de acuerdo. La, la frescura de él. Oye, Él oye. se equivocó, neto. Él pidió perdón. Es el, el que no es. Oye, ese tipo ah. siempre ha sido un freco. No Dígame pero... cuando él salió del estadio, esto, que pero le dijeron no puede... esto y lo ¿no jupearon. esto le puede pedir pues perdón que ¿Qué va a caer preso, Fulano? Que me ofendieron. ¿Te acuerdas cuando él salió esto, con los guardias de la Vean qué discusión y ahí PLD robando. Mire. Porque tú lo no decides eh... ahora que el PLD está robando cuando tú estabas no estabas robando. <risa>